Que pasaba esta mañana también en parte de la capital mendocina, mucha gente acercándose a comprar dólares eh, colas, ya antes de las 8 de la mañana ya había gente Este fue el panorama en la puerta de una de las casas de cambio que está ubicada en la calle San Martín de hecho, incluso desde antes de que abriera ya había personas esperando Sí, vamos a compartir la nota que hacía esta mañana nuestra compañera Marcela Navarro Tiempo a la fecha, mucha incertidumbre mucha incertidumbre no, la gente yo pienso que no sabe ¿Para dónde ir? Y en su caso por eso viene a comprar dólares. Sí, los pocos ahorros que uno tiene eh, guardarlos en dólares porque el peso se va devaluando día a día. Entonces una forma de poder ahorrar algo. La verdad que no se entiende nada. Eh, realmente es como si no tuviéramos un gobierno, no tuviéramos nada. Estamos como a la deriva. Eso es todo lo que puedo pensar. ¿Por qué te refugias en la compra de dólares? Porque es la única forma de mantener el ahorro. Lo que pueda vengo y lo compro. Todos los meses, si me sobra algo, vengo y lo compro. Yo pienso que a nosotros los argentinos nos falta mucha personalidad para esto. No tenemos personalidad. Cualquiera viene y hace lo que quiere. ¿Cómo cree que puedo ver el país? Cada vez estamos peor. No hay solución acá. Acá la única solución que hay es cambiar todos los políticos. Pero no se puede vivir en un país así. Eso. El pensamiento de todos los, los chicos que están estudiando He escuchado a muchos y se quieren ir del país. Es una vergüenza. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué futuro ves? Que nos estamos convirtiendo en Venezuela. Gente con ganas de trabajar, pero no se puede. Yo pienso que la situación que estamos viviendo en este país ya hace más de tres o cuatro años que está muy grave. Y no lo hacemos porque sobra el dinero para venir a comprar dólares. nos sobra el sueldo. Al contrario, no nos alcanza el sueldo para... Eh, Poder comprar dólares y hay que hacer esto, el puré, que comprar dólares, revender y poder mantenernos. Aunque sean unos pesos, para todos nos suma. Aunque sean 4.000, 5.000 pesos que nos llevamos eh, haciendo la, la reventa del dólar, nos sirve. Nos vamos a hacer peor que Venezuela en este país, con las clases dirigentes que tenemos, peor que Venezuela. Yo tengo 73 años, gano 35.000 pesos por mes. ¿Sabe que tengo acá media para vender? Salga a rebuscármela. No estoy esperando un plan, no estoy esperando nada. Bueno, y vamos a ver imágenes de lo que está pasando ahora en esa zona del microcentro, porque la fila continúa. Fíjate la cantidad de gente que hay esperando. Avenida San Martín, entre Espejo y Paseo Sarmiento, frente a esta importante compañía financiera, muchísima gente esperando para poder comprar. Dólares principalmente contando lo que muchos hacen, compras un valor y vendes a otro. Exactamente, compran en el oficial, venden en el paralelo y con esa diferencia hacen la pequeña bicicleta como me está haciendo el Rod y la, la, la seña. no y, y una cuestión de la que hemos hablado ya en, en múltiples oportunidades, bueno esto está pasando en este momento en esa casa financiera de la calle San Martín, pero es una realidad también mostrar esa fila que ha estado muy nutrida a lo largo de toda la mañana. Desde antes de las 8 de la mañana, ya la gente, no solamente en este lugar, sino también trata, la gente tratando de comprar como pueda, 100, 200 dólares, lo que te vendan, lo que te alcance, en fin, para ingresar en este circuito, en este compras un valor y vendés a otro, muchos tratando de ganarse 5.000, 6.000, 7.000 o un poquito más según las distintas publicaciones que, y lo que se ha difundido en el último tiempo, cuánto puedes llegar a ganar respecto a esta bicicleta financiera compras a un valor y vendes a otro. Esto está pasando en Avenida San Martín, entre Paseo Sarmiento y Espejo, en plena Ciudad de Mendoza. Nuestra cámara que puede justamente observar en vivo lo que está ocurriendo a esta hora.